Hola, soy José María Regalado y esto es Inversión TIC Academy. En este vídeo os voy a explicar qué son las extensiones del navegador de Google Chrome. Las extensiones del navegador son pequeños programas que podemos instalar en nuestro navegador para añadirle nuevas funcionalidades. De esta forma voy a poder usar el navegador habitual, pero con un montón de alternativas nuevas que me van a facilitar procesos de trabajo que desarrollo de forma habitual. Por ejemplo, puedo tener eh, una aplicación para traducir, puedo tener una aplicación para reducir el número de eh, publicidad, puedo tener... Una aplicación que me ayude con mi sistema de eh, gestión en la nube para facilitar el trabajo de subida y bajada de documentos o de gestión en la nube. Eh, puedo utilizar herramientas de ofimática... Un sinfín de posibilidades que podremos encontrar en el Market de Google Chrome. Tened en cuenta que estas funcionalidades, estas extensiones, están disponibles en la mayoría de eh, navegadores. Por tanto, esto es aplicable a Safari, es aplicable a Firefox, etcétera. Por último recordaros que si os resultan útiles estos vídeos podéis suscribiros al canal pinchar en la campanita para recibir las últimas notificaciones si os ha gustado el vídeo resulta útil compartirlo darle al me gusta y si necesitáis profundizar si tú o tu equipo necesita una formación especializada un poco más en profundidad podéis contactar conmigo a través de la web o podéis realizar cualquiera de mis cursos online Online, que son muy completos y temáticos disponibles en academy.inmersióntic.com. Para acceder al market de aplicaciones de nuestro navegador, lo único que tenemos que hacer, igual que en Android accederíamos al Google Play, en este caso vamos a acceder al Chrome Web Store, que es como se denomina, ¿vale? Con que pongáis cualquier cosa similar en Google, os va a aparecer como primer resultado, Chrome Web Store, ¿bien? Una vez que estamos en el market de aplicaciones, eh, simplemente que tengáis presente que vais a tener que estar logueados con vuestra cuenta de Google, como estoy yo en este caso, para que se vinculen estas extensiones al navegador y además para que las podáis tener vinculadas a vuestra cuenta y así que os aparezcan en cualquier navegador que utilicéis, bien en vuestro ordenador personal, en vuestro ordenador del trabajo, si así lo deseáis. Bien, ¿cómo navegamos por la, Google, eh, la Chrome Web Store? Tenemos un buscador donde podemos poner bien temáticas o bien el nombre exacto de las extensiones. Es verdad que este buscador no es lo más óptimo que he utilizado, eh, pero lo que podéis hacer es buscar en Google extensiones interesantes para el navegador, hay un montón de de contenido en internet, de gente que se ha dedicado a recomendar extensiones. Yo ahora os voy a mostrar eh, cuáles utilizo a diario. Bien, aquí podemos filtrar por categorías, por ejemplo, recomendaciones, accesibilidad, blogs, compras de Google, eh, de herramientas de Google deportes, diversión, fotos, aquí tenemos ya bastantes alternativas con las etiquetas para poder ir navegando. Por otro lado, más allá de las categorías tenemos su funcionalidad, que funcionen sin conexión, que sean de Google, que sean gratuitas, disponibles para Android, etc. ¿Vale? Y por las valoraciones personales. Es importante que no, igual que no utilizamos cualquier aplicación que encontramos en el Google Play, porque puede haber eh, software eh, nocivo, eh, malware, eh, lo que vamos a hacer aquí también es intentar buscar pues su reputación, más personas que las estén utilizando e intentar que sean lo más seguras posibles. Bien, no creáis tampoco todo lo que se promete en cada una de las extensiones, hay que probarlas y para probarlas normalmente ya hay gente que lo ha probado anteriormente y esto es recomendable leer lo que opinan de ellas. Dicho esto, vamos a buscar extensiones. Por ejemplo, vamos a ir a la opción de fotos. Y en fotos, pues vamos a encontrar contenidos eh, que podemos añadir como extensión, por ejemplo, para editar de forma rápida eh, fotografías o, bueno, pues toda una serie de cuestiones. Me, me voy a centrar en, en los contenidos que son aplicaciones de Google, ¿vale? ¿Veis? Por ejemplo, tenemos... Una opción que es para guardar en Google Drive, para que lo que estamos viendo en ese momento lo capturemos y lo guardemos en eh, Google Drive. También para gestión de palabras clave de Google, eh, una de Google Analytics para tener información de tráfico, etcétera Tenemos un montón de alternativas. Una vez que decidimos instalar una, por ejemplo vamos a usar la de guardar la captura en Google Drive, entramos en esta aplicación y vemos su descripción, vamos a ver su puntuación, su categoría, nos indica si está disponible para Android, que esto también es muy interesante y luego eh, para saber que luego lo podamos usar en el teléfono móvil, podemos leer las reseñas, qué ha opinado la gente sobre esta aplicación, esta extensión, en este caso, eh, tenemos ayuda de los eh, desarrolladores, por si hay alguna, problem algún problem alguna problemática o no, y tenemos sugerencias de eh, extensiones similares. Bien, una vez que hemos hecho ya las consultas pertinentes, vemos en qué idiomas está, bueno, decidimos instalarla, solo tenemos que darle a añadir a Chrome, una vez cliquemos... Eh, le tenemos que dar los permisos adecuados, le damos a añadir y ya nos va a aparecer en la parte superior de nuestro navegador a la derecha de la barra de navegación, bien, entonces una vez que estamos aquí arriba y ya lo estamos viendo más de cerca, se van a ir acumulando aquí, tened en cuenta que esto no es la barra de marcadores, que ahora mismo la tenga oculta, estos son todo extensiones. ¿Cómo configuro mis extensiones ya instaladas? Me voy a ir al menú del navegador y voy a clicar en más herramientas y en más herramientas extensiones, una vez pincho aquí me aparecen todas las extensiones que tengo instaladas en mi Chrome, en este caso mi Google Chrome, bien veis que aquí está guardar en Google Drive que la acabo de eh, crear, podría directamente con esta opción habilitarla o deshabilitarla. También puedo quitarla directamente, desinstalarla, que no es lo mismo, la puedo deshabilitar temporalmente o la puedo eliminar. Y ahora ya os voy a mostrar algunas que yo tengo eh, en uso actualmente. Tengo Adblock, Adblock Plus, es un bloqueador de anuncios, está bastante bien porque evita sobre todo bastante pop-ups y bueno, este tipo de publicidad invasiva que a mí personalmente me molesta bastante. Tened en cuenta que al tener Adblock Plus Adblock, ah, perdón. tened en cuenta que al tener AdBlock Plus eh, instalado, eh, vais a llegar a páginas web que funcionan por eh, publicidad, como la gran mayoría, sobre todo diarios y cosas similares, que no te van a permitir navegarlas salvo que lo desinstales salvo que lo deshabilites en ese momento, lo que es bastante eh, curioso y delicado, y que bueno, cada uno que analice cómo quiere utilizarlo. Otra, Pinterest, para quien eh, sea usuario o usuaria de esta red social, lo que nos va a permitir es que eh, cualquier imagen que veamos durante nuestra navegación en internet, podamos compartirla en Pinterest con un solo clic, va a aparecer por encima de la imagen un pequeño botoncito de Pinterest que nos permitirá publicar de forma automática en nuestros tableros, si sí, tenemos el usuario incorporado que nos lo va a pedir obviamente, Buffer, una extensión súper útil de Buffer, esta herramienta que veremos durante el curso para publicar de forma automatizada en nuestras redes sociales, eh, de esta forma según vayamos navegando solo tendremos que clicar en la extensión y nos publicará eh, el contenido que estemos visualizando. Documentos de Google sin conexión, muy recomendable si utilizáis el, el, los programas ofimáticos de Google eh, para poder tener vuestros contenidos sin necesidad de tener conexión a Internet. Eh, vamos a ver alguna más por aquí, extensión de Google Keep para que cualquier elemento que estéis viendo en ese momento en la pantalla, lo podáis en el navegador, perdón, lo podáis guardar directamente en vuestras notas de Google Keep. Y no reader, por supuesto. Esta es la extensión clave para uso de InnoReader en nuestros navegadores, InnoReader, Companion. no busquéis otra, es esta, la óptima, la que yo estoy utilizando y habéis visto en el resto de vídeos. Eh, Algún ejemplo más, por ejemplo, Mendeley, es otra aplicación que veremos en el curso para guardar eh, enlaces, sobre todo para guardar, en este caso, más que enlaces, eh, referencias bibliográficas y nos va a permitir igualmente lo que estemos viendo en ese momento guardarlo en Mendeley. Eh, set to Pocket para mí una de las extensiones más utilizadas, como yo uso Pocket para guardar mis contenidos de valor, eh, aquí en un solo clic nos permite guardar el contenido y en el instante, en ese momento, categorizarlo, etiquetarlo, lo cual es tremendamente productivo. El traductor de Google también lo podéis tener a un solo clic y nos permite no solo traducir la página, sino hacer una pequeña traducción en el momento, en cualquier momento, sin tener que abrirlo. Y bueno, pues eh, más aplicaciones como la de Filly también, el indicador de contenidos para guardar contenidos, etcétera Y bueno, toda una serie de Yo lo que os recomiendo es que naveguéis por el Chrome Web Store, Veáis lo que hay, leáis contenido en internet sobre extensiones recomendadas y busquéis aquella que os resulten más interesantes. Recuerda, si te ha gustado este vídeo, pincha me gusta, suscríbete al canal, pincha la campanita para recibir las últimas novedades y no te pierdas ningún contenido. También te dejo por aquí un vídeo que te pueda interesar para continuar tu formación y tu transformación digital.